de esta forma para todo este público que nos está acompañando Ángela, eso es que nos dice sabroso estoy en la comida, señor en la comida. echan el bajo Alejandro Pereira el sonero, se escucha así, Se Señor, el acordeón. La mi compadre, Jesús Arena. está Están allí. ¿Cómo dices que se llama? La doble S, que lo Sonero, lo Vamos a bailar, yo lo doy, la Perea, no pelea! Esta tarde. con eso que me descalifique, Sardina. Al, al, 7-14-21 ninguno el, el famoso Los concaguas Ninguno El famoso Pedro Rodríguez Vanilla, Ahí Quiero un cachito, otro cachito, para Alejandro Pelea Vamos Quiero un amiguito solamente para ti. Quiero que lo siempre tu, mano, recordando tu amor. Quiero con para, y tu para, para Hasta la ciudad de Toluca. Quiero que Ahí, Daniel Zanuch. Zanuch. De la sede YouTube. Mm -hmm. Mm -hmm.